Hola, sí, muy buenas a todos. Bienvenidos nuevamente al canal, a tu canal preferido de gameplays, donde te enseñamos. A no cometer esos errores triviales Esos errores básicos Que muchas veces cometemos Porque bueno, eh, estamos investigando Mapas, estamos haciendo muchas cosas De pronto no nos damos cuenta y hacemos las mismas Pendejadas, hacemos las mismas cosas Y bueno, se vuelve un caos total Y bueno, para no irnos Tan lejos a esa introducción eh, Te recomiendo Que veas ese video hasta el final La verdad es muy muy interesante Esta parte la vamos a tratar En este momento, eh, por favor no te dice esto acá, eh, ya sabemos que es imposible meter eso acá, ya luego más adelante del vídeo vamos a ver qué significa eso, por ahora sin más preámbulos eh, podemos comenzar ese gameplay, acá cogemos una chatarra y nos vamos directo a la puerta, saliendo de esa eh, ya hemos matado a Dimitrescu, quiero recordarlo, eh, ya esto es cuando salimos del castillo de Dimitrescu y nos vamos directamente a esa cueva donde nos vamos a conseguir estos lindos y hermosos pescados, haciendo referencia a Resident Evil 4, cuando podíamos cazar a los animales dentro del lago, o mejor dicho, los pescados. Eh, acá podemos ver, eh, listo, tomamos ese pescado y continuamos. Oíd muy bien esta parte porque es muy importante. en la oscuridad. Para entregarnos a nuestro aquí parece estilo. que la vieja se le olvidó el diálogo y vuelve a comenzar La luna de medianoche La luna de medianoche Sobre alas se alza Y esperamos la luz del alba En la vida y en la muerte Damos gloria a Madre Miranda eh, ¿me recuerda? Casi muero en ese castillo Dígame, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo puede alguien Estar casi muerto?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 Puede dejarse ya de acertijos. Quiero encontrar a mi hija. Solo es un acertijo si no sabes la respuesta. Oh, no me digas. Pero qué, qué inteligencia la de esa señora, la verdad. Esto me suena. Me sorprende. Eh, ¿es eh, ese es el logotipo espere. de Umbrella, obviamente. Ahí se puede ver claramente. Es el logotipo de Umbrella. Pasa que tiene eh, las otras cosas. Eh, acá no vayas a perder el tiempo Simplemente nos vamos para la caja Tomamos la llave, nos vamos a la puerta de enfrente Utilizamos la llave que es Que nos acaban de dar Y abrimos esta puerta y nos vamos Directamente eh, Sin perder tiempo, no, no tasajes la pared La verdad es que se pues, Queríamos afilar el cuchillo un poco Porque las <ríe> cosas pueden poner complicadas De, de ahora en adelante eh, Bajamos esa manilla Continuamos, esperamos que la puerta abra Acá no podemos hacer nada más y... Es. ¡Wow! Pero mira, ¿qué referencia sería esa? Hermanos están copiando a Naruto. Eh, claramente es a la estatua de los Hokages donde se madrean y bueno, y se cone. Donde sucede la pelea de Naruto y Sasuke. Bueno, acá no pierdes tiempo buscando algo más. Eh, no se ha encontrado nada más. Como podéis ver, eh, bueno, no, no hay nada más. Eh, acá nos vamos rápidamente, miramos... Eh, continuamos eh, hacia el frente Acá podemos ver algo Que va a suceder, es que nos van a salir unos Lycans, eh, no te preocupes eh, Primero coge la caja Vamos a derrumbar primero la caja Listo, vamos a mirar Acá nos sale ese Lycan Salvaje, eh, son muy salvajes en este momento Bueno, vamos a exterminarlos Rápidamente Dos, Para no perder el tiempo eh, Bueno, acá en adelante eh, Puedes hacer eso Miras acá, te devuelves y puedes pegarle al likean que sale ahí debajo eh, sin que te haga daño. Pues si te vas directo de la escalera pues te puede atacar, te puede mirar y ya. Así que continuamos, acá vemos una copia del Chris Reffield de Resident Evil 7. Eh, al final yo creo que utilizaron el mismo molde hermano porque es igual de feo, la Rosa de Guadalupe tirada en el piso. Eh, por acá nos vamos, nos conseguimos a otro monigote de estos Lycan, lo matamos, lo aniquilamos, lo tasajeamos y bueno, listo. Ya, muerte, ya. Bueno, listo. Continuamos eh, nuestro recorrido. Nos vamos un poco rápido, miramos esta caja, intentamos abrirla, no tenemos ganzúa. O si la tienes la ganzúa, eh, te recomiendo haber guardado una ganzúa para ese momento y poder continuar acá. Eh, nos vamos directamente a la puerta de enfrente. Y acá vamos a ver algo muy peculiar bueno hay notación si te olvidaste de pronto recoger la pólvora e irte por la cabrita de atrás puedes regresarte bajar las escaleras eh, el cuchillo no es inalámbrico así que tienes que acercarte no no seas tan pendejo como yo y bueno por acá nos vamos a encontrar una parte muy buena que es con el duque el cual Ahí nos va está. a explicar Presentía algo muy importante pre pre presten atención a eso la verdad todo ha sido inútil ¿Seguro? Yo diría que ha encontrado algo de valor No sé si lo tiene Pero... Vaya Pero si tiene a su hija en sus propias manos ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dices? ¿La hija en serio? Mírelo con detenimiento No ma. Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Cabeza ¿Cómo puede ser la cabeza de una niña ahí? La cabeza de Rosemary Winter. Parece que ese frasco contiene su cabeza. Brother, no puede ser. No. ¿Qué, qué, qué? Rose está. Ni una palabra más. Es es imposible. No puede ser.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 Ve al grano okay. y deja de luchar. Es lo de. extraño. La no tiene por qué confiar en mí, pero es que la tiene no una confío, idea eh. mejor. Es que sabe mucho y la verdad no hace nada. Entonces es un personaje que nos da mucha decide. intriga. El cliente siempre tiene la razón. El cliente siempre tiene la razón. ¿no? Después de Obvio, todo. ¿no? Ahora sí. Bueno, señores, eso cada si vez es Si estás mintiendo, peor. te arrepentirás. Puto <risa> payaso. Ah, la verdad es que sí, payaso. Bueno, colocamos la cabeza de Rosemary Winters eh, en ese coso que nos va a salir en todo el frente. Ahí, acá recordamos algo. Como cuando llegó Madre Miranda y tomó a, a Rosemary. Acá nos devolvemos. Eh, miramos ese centro de investigación que deja. Chris Refiel, Chris pechos mamado Refiel, eh, en ese momento pues podemos leer ahí los dejo el título para que lo puedan leer tranquilamente pueden pausar el video, leerlo y continuar, eh, no nos vamos a detener mucho para no perder tanto tiempo Aquí nos vamos a conseguir otra vez esto pez pues de lagarto, nos devolvemos hacia donde habíamos pasado que la casa se nos quema y estaba la señora y el viejo amargado ese, eh, vamos a coger esos proyectiles explosivos, nos van a servir muchísimo eh, vamos a tener lo que sería ese collar, que es este el collar de Luisa, eh, lo vamos a chequear y nos va a dar una piedra de amuleto eh, vamos a tomar esas balada de magno y aquí viene... ya eh, hemos disfrutado mucho con los animales aquí sucede algo muy bueno interesante escuchamos un ruido nos vamos directo a la casa utilizamos la ganzúa señores uh, qué rica ganzúa eh, para unas balas simplemente aquí vamos a escuchar otro ruido otro estruendo no se escandalicen eh, simplemente un like que está detrás de esa puerta no nos va a aparecer de una vez porque tenemos que irlo a buscar la abrimos señores nos vamos eh, movemos esto bueno tratamos de moverlo ahora sí lo vamos a mover es que no teníamos fuerza hermano, teníamos que comprar unas pocas vitaminas y... Okay. ¿Acaso no lo viste venir? No lo viste venir perro, a ver... Mundo por puerco arrastrado, nos vamos a ir adelante, vemos algo que está... Eh, como les digo, el cuchillo no es inalámbrico, por favor, denle de cerca eso. Acá nos vamos a mover eh, a esa puerta, detrás de esa puerta nos vamos a encontrar eso Aquí viene una de las escenas que por favor, miren eso, eh, mira por la ventana y no te vayas a asustar por favor con lo que va a suceder ahora Ahí está la clave Ok, ok, ok señores, eh, bueno, nos ha pegado un pequeño susto eh, Continuamos, esperamos que nos llegue Acércate viejo, acércate okay, acércate viejo, acércate eh, Bueno, le damos, le damos A ver, acércate otra vez Listo, liso, listo Ahora sí, eh, vamos a tomar Lo que estaría acá, que el código Es 070408 eh, Lo digitamos rápidamente Rápidamente acá Y bueno, cogemos Esa pistola que en teoría es un poco mejor Cogemos la manivela y Este compa ya está muerto más no le han avisado. Señores, nos vamos a la pelea de los Lycan. Papá, que estamos acá con todos. Ok, listo, bro. Mucha emoción, mucho de todo. Nos vamos con la manivela. Eh, la manivela de gato la utilizamos Movemos eso, nos vamos directamente Pareciera que alguien nos ataca No vamos a encontrar a nadie Una vez nos levantemos de ahí Así que no te preocupes, nada de eso Pero si sí, ahora adelante te vas a encontrar Con unos Lycan Nos vamos a encargar de ellos Muy rápidamente muy rápidamente. Eh, hay que darle Hay que darle a todos ellos No van a salir otros más, pero más adelante Entonces no te preocupes eh, por acá lo vemos, le damos, le damos, le damos, le damos, señores. Eh, bueno, van a salir un resto de Lycans. la verdad. Vamos a adelantarlo lo más que podamos esta lucha eh, para no perder tanto tiempo. Pasa que en ese momento va a salir alguien eh, que es un like mucho más fuerte. Laikan con armadura. Así que te recomiendo que tengas una granada de mano. Porque la vas a necesitar. Y no pierdas tanto tiempo como yo revisando cosas que no sirven. Acá nos en encontramos con él. Y nos vamos a encontrar y nos vamos a dar los guamazos con ese Laikan de ellos. Señora, nos encargamos de ese laica, like nos deja un cráneo, eh, lo dejamos que se desvanezca, nos vamos por donde vinimos. Eh, y acá le damos al candado, esta vez sí, ya sabemos que el cuchillo no es inalámbrico. Y le damos, utilizamos la llave de insignia para poder abrir esta puerta. Eh, miramos, miramos, no vamos a encontrar mucho, solamente municiones y la manivela de los pozos. Subimos las escaleras, nos encontramos con este eh, dentro de la casa. Eh, vamos y vamos a, a ver esto, eh, lo que es el sacrificio de Miranda, lo que está haciendo la madre Miranda para los sacrificios. Si ustedes quieren, pues voy a dejarles esto para que puedan leerlos. Eh, si quieren leerlos, yo los voy a pasar un tanto rápido. Eh, pueden irle dando pausar el vídeo y ahí van a poder revisarlos. Eh, vamos a revisar esta cajita, lo cual nos va a contener. Mira, mira nada más, mira nada más. Que la llave se puede unir. Así es como vamos a hacer la llave de seis alas que nos pedían al principio. Entonces acá en ese momento vemos ese molde, eh, tomamos la llave y la interactuamos para poder combinarlas. Así nos combinamos la llave de cuatro alas con la cual Mierda. vamos a poder Debedí hablar con el duque. Sí, señor, hablar con el duque. ¿Qué tal ha ido? ¿Alguna novedad? Sí, señor. Ahora vamos Entenido a tener suerte. esta novedad y eh, vamos arreglar a arreglar esto como prometiste. Tranquilo. Primero debe usar esa llave para conseguir el resto de frascos de rose. Ok. ¿Y dónde están los demás? Hay cuatro en total. Ok. Acá nos explica los, eh, los jerarcas cuatro jerarcas. ¿eh? Resto. Aquí vamos a tomar ¿Jerarcas? uno de los cuatro caminos. El primero, yo creería que debería decirte por Madre dona Beneviento. Es la Dona Beneviento de es la más aldea. fácil de todas, Le aunque es la parte jerarcas. como más aterradora. Pero la verdad es que a la, la más fácil. primera ya la conoce, Lady Dimitrescu. Lady Dimitrescu, ya la acabamos, ya la aniquilamos. La segunda vive en un valle de nieblas, la ventrilocua Dona Beneviento. Dona Beneviento, ahí es donde nos vamos a ir, a Dona. Ninguno de sus visitantes ha conseguido volver de su vieja hacienda. Ok, si sí, es que es tenebrosa, pero... Pero quiero que acá te vamos modo, a enseñar cómo hacer todo. Eh, aquí habita en la fresa más allá de los Moles. Eh, es, es algo complicado. No es el único monstruo que voz, en voz, esas aguas. Pero no es nada difícil, la verdad. El cuarto y el más peligroso es Heisenberg. La verdad Opera que sí, Heisenberg es el más peligroso y bueno, les eh, pues voy a traer esa pelea Digamos de Heisenberg que, que la jugué a 7 FPS, humana. señores. Mejor. La verdad es que fue una pinche locura. Así que bueno, sin nada que decir, acá miramos rápidamente el mapa. Nos da la ubicación de todos los cofres adicionales. Eh, vamos a poder ver eso. Eh, bueno, acá vemos eso sí, sí, aunque los tesoros de la aldea serán de gran utilidad ta, ta, ta, ta, ta. bueno, vemos todo eso, eh, no pasa nada y, y bueno, vuelva pronto bueno chicos, eh, muy buenos a todos espero que hayan disfrutado el vídeo espero que les haya sido de su agrado eh, si pueden darle a compartir, a me gusta compartir el vídeo, suscribirse al canal o sea, denle like a eso, lo de like la verdad es que si les gusta el video. Voy a traer mucho más videos. Eh, mucho mejor. Cada vez vamos a ir mejorando un poco. Eh, todo sea para darles un mejor cosa. Acá puedes vender lo que, pues, lo que esperas. No vendas la muñeca por favor. Ya que te va a servir. Y bueno, muchas gracias a todos. Y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.